Pues mi proyecto es una aplicación eh, para la programación conjunta y en tiempo real del riego y la fertilización de olivar usando agua regenerada. Eh, pues us usamos eh, cuatro fuentes de datos, el, la de la Agencia Estatal de Meteorología, el tiempo.es, eh, la Red de Estación Agroclimática de Andalucía y el SIAR, el Sistema de Información Agroclimática para el Regadío. Pues, ha sido muy positivo. Eh, la verdad que hemos tenido que trabajar mucho, pero al final los resultados han sido, han sido muy satisfactorios, por lo que estamos muy, muy contentos. Pues creo que los datos abiertos pueden dar la opción de tomar decisiones eh, de, de manera mucho más precisa eh, para el sector agrícola y eso ese, esa creo que es la principal potencialidad de, del uso de fuentes de datos abiertos. Eh, pues la mayor dificultad es obtener esa información y pues bueno trabajando mucho es eh, como lo hemos resuelto dedicándole mucha hora eh, yo creo que sería posible eh, mejorar eso si se pusiesen herramientas eh, para, para la población como por ejemplo eh, la API REST de, de AMED, Ahmed Open Data eh, que facilita mucho esta obtención de datos pues en primer lugar como ya he comentado eh, la creación de herramientas como la de Data de AEMET eh, para impulsar y facilitar eh, el uso de la fuente de datos en abierto y, en segundo lugar, eh, informar a la, a la población de la importancia de la utilización de, de estos datos para, para tomar decisiones de forma precisa. Eh, pues vamos a poner a disposición de la sociedad nuestra, nuestra aplicación para que los usuarios, ya sean agricultores, comunidades de regantes, puedan usar la aplicación. Y, por otro lado, vamos a hacer también eh, sesiones formativas para los usuarios que sepan cómo utilizar y la potencialidad que tiene esta aplicación.